Hemos hablado de la microbiota y de la importancia para la salud. Te voy a explicar cinco maneras de cuidar nuestra salud protegiendo la salud de nuestro intestino. Aumenta la fibra en la dieta. La mejor es la que procede de frutas y verduras. Pero también puedes encontrar fibra en cereales integrales, hortalizas, legumbres, frutos secos y semillas. 2. Bebe agua. Si no bebes suficiente agua, se altera tu microbiota. Eso va a perjudicar tu salud y va a ser causa también de estreñimiento. 3. Evita el azúcar. Puedes endulzar utilizando fruta deshidratada o dátiles. 4. Evita también la sal. Cámbiala por especias, tomillo, ajo, salvia, orégano, pimienta. Y 5. Cambia tus dulces por otros dulces más sanos. Dos veces por semana una manzana al horno, haz tu propia mermelada casera de arándanos... Y también puedes tomar un vaso de horchata natural sin azúcar. Todos estos son dulces mucho más saludables. Y mejora tu salud intestinal.